Estamos en el tren con destino a Shanghai Desde Nanjing Acabamos de pasar Suzhou, la última parada Antes de llegar directo a Shanghai Y es nuestra manera de decirle adiós definitivo a Nanjing Fue un poco loco todo Porque para andamos justo de tiempo Pero no perdimos el tren Así que eso ya es bueno Y andamos con... Está empezada, no sabemos cómo, 284. Acabamos de alcanzar 284 kilómetros por hora. No sé si alcanzo a ver, pero así es para tener que creerlo. Estamos en el tren rápido a, a Shanghai, eh, es bien bacán. No se siente tanto las rapidez, ahora bajo a 264. pero no se siente tan rápido, pero si uno mira hacia, hacia afuera es como rápido, como que va a ser terrible porque uno es súper fácil acostumbrarse. Entonces, después uno va a ir, no sé, entrena, como que va a ser Lento. Así que eso, dejamos Nanjing para ahora, por ahora, por este año, por este viaje. No sé si por este año. Impresiones uh, sí, impresiones de nadie. La... Uh, Pero yo sí, estaba Instagram todo. Extraerando... Sí. un de Un ataque de tos. el último día de Nathalie. El... No, no bueno, fue el último, a mí no fue en medio de la... la tarde. Me <tose> encantan <tose> aquí. Es una ciudad muy, la muy, muy, linda. muy, muy linda. Es chica. El estándar es comparado a las calles. Pero es como Santiago. Pero pues la gente es bacana gente. Y lo bueno es que está Nancy Dash, la Universidad de Nancy, que tiene muchos extranjeros. Y que es muy buena además. Y porque tiene la facultad de lengua.